Reportando para los sobrosos, Néstor Flow, Papá Tarima. ¿Se sabe usted el himno nacional? Sí. ¿Y algunas palabras que conlleva el himno nacional como indolente? No, esas palabras yo no sé. ¿Intrépido? Tampoco, no sé el significado. L himno nacional? ¿No se lo sabe? El himno. Que ya no valiente, alcemos. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Nacional. Ni un ching. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? No, lo sabe. Sí, sí, yo malo sé, pero a mí no me lo sé. Entero por a mí. mitad. Entero. Se lo sabe. Claro, soy universitario por algo, ¿eh? Y la palabra, la palabra que lleva el himno nacional como indolente, ¿te la sabe? <risa> ¿En serio, neto? ¿No se lo sabe? No, no, no, sí me lo ¿En serio, neto? Y la palabra, indolente, ¿te la sabes <risa> <risa> ¿El himno nacional? ¿El himno nacional? El himno no, el himno. Bien pensado, Woody. No sé mucho, no... No se no lo sabe, el himno de República Dominicana. No sé, lo <risa> no ¿Eh? ¿Tú no lo sabe? Quique eh, eh, eh, que ya. No que okay. ya no no, valientes que hacemos. hacemos... Ah, okay, muchas gracias. <risa> no, yo no sé, no. ¿No, no lo sabe? No sé todo bueno. Sí, sí, pero no lo puedo cantar ahora yo. ¿No sabe no, cantar ahora? No, no, puedo, no, no, no, puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, ahí, eh. Nacional. Por mitad. Por mitad. Claro, porque el himno nacional sabe que ninguna escuela lo, in, lo, in, lo, in, lo llevaba a práctico. Nada ¿En la vez? escuela no lo enseña? En la que yo estaba, era, que yo me acuerde. Pero la sabe la mitad. La mitad. Y cuidado. Y cuidado si es un chingo. <risa> Así mismo. ¿Sabe usted el himno nacional? Claro que sí. Y algunas de las palabras, ustedes las sabe como indolente? ¿Qué significa Indolente servir es una, una persona que sirve a, a la paz, es un indolente no es indolente una persona hasta cierto punto el, el, el sentido modo, no te lo puedo definir pero sí que, que no es el, el estudiante que no sabe un hijo, no puede estar en una aula porque se supone que ese es el, el alma el eje arrepiéntete hijo del día Tengo, miedo, Díde, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, miedo? Uque, públicos, tengo miedo. yo sé que yo sé y estoy, tengo miedo, tengo miedo, ¿eleramente. tengo miedo. la identidad de, de nuestro país, de nuestro patrio. Muchas gracias. ¿Sabe usted el libro nacional? Claro, como claro, lo sé. ¿Y algunas palabras de las que conlleva el lindo nacional? No completo. No completo. Sí. ¿Usted se sabe la palabra indolente que sale ahí en...? En, en, en el himno nacional indolente que significa? como o se indola a cosas malas usted se sabe el himno nacional sé un poco de sé un, no entero un poquito y que ya no hacemos nuestro canto con vida y de nuevo patria en el de los ningún pueblo se libre merece a la guerra morir se lanzó se lanzó bendito paso de muerte su cadena claro. muy bien usted se sabe el significado de intrépido es una de las palabras que están ahí en en el himno nacional, intrépido, ¿qué significa? Intrépido. Bueno, yo no vi hoy esa palabra. No, pues, está ahí. Pero, está pero, ahí en el himno eh, nacional. Intrépido quiere decir que el himno nacional eh, es la canción de alabanza a República Dominicana. Okay, Muchas bien. gracias. Su... sabe usted el himno nacional? Sí, señor. Ay, ay. Hay algunas palabras. Usted puede definirme una como intrépido. Indolente no saben Muchas gracias